Bienvenidos a otra edición más de amigos y parejas, ¿cómo estás? Bien bebé. Como se habrán dado cuenta estamos mucho más reducidos de espacio, estamos casi casi así pegados para poder... Oye, y mugre. <risa> Lo que pasa es que estamos grabando eh, aquí porque ya se va... ya estamos en ese inter en el que no es ni día de muertos ni Halloween pero tampoco es navidad, entonces la mitad de mi casa tiene prácticamente decoraciones de Halloween y la otra mitad tiene ya partes navideñas. Confirmo. Entonces, el tema de hoy, Cielo. El tema de hoy, la navidad. La navidad, así es. Pero no cualquier navidad. No, no, no. Piénsalo de este modo. Cuando somos niños pensamos mucho en una navidad pues especial, mágica, aunque me, está, me estoy quedando a la mitad de la, del cuadro Santo Dios Ya Ahí estamos eh, Entonces La Navidad Es muy diferente cuando es de niño O de niña y cuando es de adulto ¿no? Así es Cosas buenas de celebrar la Navidad siendo un niño Pues ¿Se te ocurre alguna a ti? Que no te preocupes por nada En realidad mi bote, mi bote de basura Ajá, ¿No lo habías visto? No, no lo había visto. Eh, la Navidad de niño, pues prácticamente es toda alegría, ¿no? Exacto, toda perfección. Es esperar hasta que... No vamos a decir nada sobre identidades secretas, Lorena. Porque alguien, un Grinch, aquí disfruta. Disfruta el destruir sueños, no. destruir... El... <risa> Si sí lo disfrutas. Entonces. Eh, Un poquito. <risa> Entonces. La Navidad de niños es eso. O sea, es, es amor, es felicidad. Estás con los primos, estás con la familia. Eh, si son. Eh, personas de alto. Alto poder adquisitivo, pues es una Navidad. Opales, hay de todo, ¿no? Hay comida, obsequios. Este. Que también eso se me hace un poco un poco raro digo ya que a mí me ha tocado estar en ambos este en ambos tipos de navidad o sea uh -huh. en una navidad muy este digamos no muy porque las navidades más jugosas son las de los diputados me imagino que sí y nosotros ni de chiste tenemos esas navidades no. sin embargo eh, en un país como México que las eh, diferencias salariales pueden ser muy marcadas eh, porque incluso yo he tenido compañeros que dices, eh, ¿qué vas a hacer en tu cena de navidad? No? y tus compañeros así como de pues ir a tomarme una caguama eh, y pues emborracharme y ya, no van a cenar nada ah sí, este eh, ¿qué cenan? quesadillas ¿no? o tacos y a otras partes de otros gremios del trabajo también es así como de que vas a hacer ay no yo voy a hacer pierna yo voy a hacer pavo yo esto yo el otro entonces cuando has sido ambos es fácil eh, pues ponerte de lado de ambos ambos son buenos ambos son divertidos ambos son navidad a final de cuentas pero la gran diferencia viene cuando eres niño tienes algún recuerdo navideño eh, independientemente de cuántos ceros se hayan gastado que digas uff Navidad Por la comida Por algo que te, que te digas eh. mm, Hubo un año Que fue Bueno es que generalmente por ejemplo En mi familia se da mucho Que casi siempre Mis tías no están O uh -huh. sea Siempre como que eligen un, Una festividad En casa de ellas Una festividad en casa de mis tías De, ¿no? A, así. de divorciados ¿no? Algo así entonces eh, hubo una Navidad que me gustó mucho porque si sí estaban todos mis primos. Y este, y aparte, no me acuerdo qué hicimos. O sea, la comida me acuerdo, creo que hubo costillas, entonces muy rico. Y eh, creo que también una de mis tías llevó un postre. ¿Cuál? No me acuerdo. <risa> pero estuvimos como todos E incluso este Nos compraron esas ¿Cómo se llaman las que? Cuidado ¿Las con lucecitas? con, aguas, con el Z. Estrellas La que le haces así Este, estrellas, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama Bueno, si, si saben, comenten Porque no me acuerdo cómo se llama pero Eso, con... es Esa hermosa tradición de explotar ¿No? En casa ¿no? Sí, la... Estrellas fugaces, ¿no? No sé cómo se llaman, pero son como unas varitas Y hay unas varitas chiquitas Y yo me acuerdo que eh, Me gustan las chiquitas Pero hay otras que ese año Nos compraron de las largos Oh, sí, las ¿Sí? que explotan No las explotan que... Solo sacan muchas lucecitas Exactamente Y eh... este, y me gustó porque salimos todos Luz de... Y estuvimos este, Jugando con esas cosas comimos, o sea, estábamos como todos juntos, ese día fue muy pacífico <risa> que aparte la navidad la navidad mexicana porque este digo, hay, orgullosamente podemos decir que hay otras partes en las que nos escuchan, no sé eh, en otras partes del mundo cómo es, pero aquí en México eh Gran parte de lo que se hacía era tronar cohetes, uh -huh. eh, correr con estas varitas de... Ay, son estrellas. No me acuerdo no, cómo no, se no llaman. Sé qué. El chiste es que el chiste, eh, era eso, ¿no? O sea, tú sales y quemabas cohetes, ¿no? Se cuenta que era 16 de septiembre o Día de la Independencia y, y estaban tronando cohetes, este... La, los niños, ¿no? Los papás estaban... Pues estaban cheleando, estaban tomando, pero con la puerta abierta uh -huh. y los niños ahí, ¿no? Y este y pues la, la, la emoción más que nada es que llegan los primos, ¿no? Porque ahí en todas las familias hay unos primos que no que no quieren, ¿no? Que no se llevan bien, excepto ese día. Uh -huh. <risa> Entonces ¿Qué? aquí en México es así, o sea aquí en México toda la familia se une, ya vienen cosas después ¿no? como que ya borrachos todos se empiezan a pelear por quién cuida a la abuela este por, por quién este hizo tal cosa hace chorro cientos mil años pero sí, son, eso también es parte de una navidad mexicana creo que sí es nuestro ¿cómo? folklore Fol eso folklore sí, se dice folklore pero digamos <risa> ese, ese es tu <risa> recuerdo ¿no? o sea un recuerdo padre, bonito uh -huh. Um, ahora digamos Cosa que te haya traído Santa o los reyes Que digas ah Ese fue mi Pues es que de hecho está chistoso Porque casi este A mi santa no me traía cosas ¿Eran más de los reyes magos? Ajá, eran así como que más En los reyes magos Pero Si sí, hubo una vez que, este, que Mi santa me trajo unas botas ¿Un y chango? ¿Eh? un chango unas botas. Ah, pues es que un chango botas. No, unas botas y un abrigo. Un abrigo. Ajá, así. Me, me sentía como yo una pequeña, una pequeña chica elegante. <risa> con mis botitas y mi abriguito. Una pequeña, el diablo viste a la moda, ¿no? Ándale, justo. Así, me sentí bien. Bien, pipis Pipis, pipis, pipis It is nice <risas> yes. Mi navidad perfecta eh, Es una, ahí te va eh, Fue Un año, y es más O sea, ni siquiera fue por el eh, Bueno, sí, o sea mmm, Tengo dos Y esa fue un día de reyes O sea, un día de reyes que de, Recibí un Playstation 1 Con un juego o sea, en aquellos, en aquellos años... Ni opacó, ¿vieron? No, pero espérate, <risa> o sea, era un PlayStation 1 con un juego, un control y un control que quién sabe de qué era, pero se podía adaptar <risa> ah. al, al, al PlayStation. O sea, cuando PlayStation no era payaso como ahorita, o sea, ahorita ya no le puedes adaptar nada, ya no lo puedes chipear, ya la gente que tenga consola me entenderá ya no se puede chipear ya no se le puede hacer nada si quieres jugar un juego tienes que comprarlo original porque si no se te traba o de plano no jala entonces esa fue esa fue digamos en términos de pues de recibir no así como de ah sí sí porque recibiste el PlayStation no pero una de mis favoritas fue cuando una ocasión yo iba llegando a casa de mis abuelos Hace uh, como Muchos años, no me acuerdo exactamente qué año <risa> Entonces ese año eh, Llegamos y el árbol estaba vacío Entonces así de santo Dios Nos hemos portado mal Y en eso eh, Estábamos comiendo, estábamos en el recalentado Apagan las luces de mi casa Las prenden y cuando las prenden atrás de las sillas. Quién sabe cómo le hicieron los Santa o los Reyes o quien tú quieras. Pegaron las cosas en los respaldos de las sillas. No sé si uno como niño era muy este muy inocente o no se fijaba o no todavía no te exponías a eso de si veo alguien atrás de mí tengo que voltear porque si no voy a perder todas mis cosas. <risa> o sea, todavía no tenía eso, pero ese día sí este Apagan todo, las prenden y atrás ya había cosas, había Action Man, Habían este. Carritos, dulces, y dices. Y, y, wow. y pues ese es lo más mágico. O sea, no tanto el. el recibirlo, ¿no? Porque ya no tengo nada de esas cosas, desgraciadamente. Pero Ay, este. El recuerdo sí queda. Uh -huh. Pero. Empieza uno a crecer, empiezas a deprimirte, porque, bueno, empiezan a faltar las personas, ¿no? O sea, lo primero a lo que los hijos de nuestros, este, de nuestras, de nuestros co, este, ¿cómo se dice? De las personas que tienen nuestra edad y tienen hijos, lo primero que van a empezar a ver es cómo se empieza a desaparecer la familia, ¿no? Por edad, por diferencias, cómo se, y se empieza a... A vaciar la mesa y empieza uno a... Se vuelven más este. trágicas las navidades, ¿no? En cierta forma, sí. Entonces vas creciendo. Pero descubres algo que no habías descubierto cuando eras un adolescente. Que ahora eres, que eres un adulto. Descubriste. Y que a mi parecer también son cosas muy buenas. <ríe> <Concéntrate. Pasamos. risa> es Que de repente te ve así. Me fui. Eh, Yo. Una de mis cosas favoritas de la navidad de los adultos es la cena navideña de la compañía. A mí sí me gusta. A mí también me gusta. Hay mucha gente que no les gusta cenar con sus compañeros de trabajo. Los grinches. No tanto los grinches, sino más bien esa gente que todo el año tiene broncas con sus compañeros. Y este de pronto les dicen Ay no, vamos a cenar Ay no, cómo crees que voy a cenar con tal persona y yo, Pues si vas a ir a cenar Crezcan Me van a invitar la comida O sea, digo, no sé en casi, las, casi la mayoría de compañías como sea Pero en, en, la, en las que estamos Si sí es así como que vayan Coman lo que quieran, tomen lo que quieran Digo, tampoco es para que salgas eh, A plena este, Intoxicación etílica pero, pero te diviertes, ¿no? O sea, es divertido el, el salir, el intercambio, el intercambio. Pues sí, porque estás, finalmente estás con gente que normalmente estás conviviendo estresada y es el día en que convives con ellos relajadamente. Ah, sí, exacto, y es así como que, ¡oh, qué padre! Eh, Juanita de Contaduría. <risa> Y Juanito, pues está tranquilo, ¿no? Está feliz. Todo el año lo ves así. Y ese día ahí lo ves comiéndose su birria, tomándose su chela. Aparte, es bien interesante cuando tus jefes ya están. Ah, sí. Y se empiezan a sacar las Infilencias No, ¿verdad? No, no, no, no, no. no. <ríe> Otro punto. Otra. Bueno, mientras hablo yo, ¿se te ocurre algo de que digas ahora ser adulto y celebrar Navidad también es padre? Cuando te sientes empoderado porque pones algo en tu cena de navidad, uh, uh, que dices, tomen papus, sírvanse. En algún momento, ahí te va. Siempre, a ver, no, no sé por qué, pero siempre desde como un poquito más chica, desde como secundaria, prepa, me gustaba así como ahorrar para en navidad, justo llegar así como de, tengan, tomen. Tomen una Coca-Cola. No. ¿Qué comprabas? Le, la primera navidad que di como algo de mí fue este una tarta de oreo que aprendí a hacer en mi secundaria. Oh. Entonces llevé dos tartas de, de galleta oreo y todo así. Con, oh dice, no sé, como que eso también ya, sé, ya ya te empiezas a sentir como adulto, ¿no? Ya así como, ay, mira, ya me, ya me dieron, este pues, como tu plaquita de, ay, mira, el que nos va a llevar el postre o el, así. Cu la, ya cuando te dejan sentarte en la mesa de los adultos. Ándale. ¿no? Sí, porque Ajá. hay una mesa, es la tradición que en México, bueno, en México hay una mesa que es para niños, que por lo general es pequeña... Que eh, dejas de caber ahí a los 8 años, pero sigues sentándote ahí hasta como a los 12, 13. Eh, los platos son chiquitos, las, los vasos son chiquitos. Tu tía eh, siempre le va a servir esa mesa, ¿no? Así como, ¿qué les falta, chicos? No. Y no, estamos bien. Ah, ok, y ya, ¿no? Y, y tu familia pues, se van allá. Y este, y el momento en el que cambias de la mesa de los niños a los adultos porque ya eres un adulto y pues evidentemente ya no te puedes sentar eh, en la mesa de los niños, es así como que sientes que... te sientes raro ¿no? porque dices oh dios mío soy un adulto, ya no me, me puedo reír de las bromas burdas que hacen, de las bromas vulgares que hacen, pero si me río van a entender que yo me la sé, entonces no mejor, no, mejor no me río ¿no? Y también eh, otra cosa que me gusta de ser adulto, eh, el aguinaldo. Oh, sí, el aguinaldo es como que eh, todo el año... El te... fruto de todo tu esfuerzo. Ajá, el fruto de todo tu esfuerzo y el motivo por el que no te ha sido. Porque Exacto. todos tenemos un compañero que ha dicho, no, yo nada más estoy aquí por el aguinaldo, llegando el aguinaldo y me voy. voy. ¿Y qué crees? Otro bendito año lo tienes ahí. Y siempre es el que más se queja. Sí, sí. Que es que porque tú, es que porque yo, no, pues es que oye, ¿cuántos años llevas tú y cuántos años llevo yo? Ah, pero es que yo quiero que también, como a ti, yo pues trabajale, papito, trabajale. Ey. No te vayas a la primera, ¿no? ¿Alguna otra cosa o algún un recuerdo que digas, no, pues también rifaba mucho el ser niño en épocas navideñas? Mm. si digamos que lo que piensas. Yo creo que es el, también el que, por ejemplo, no te gustara algo y te hicieran tu propia comidita. Ah, sí. Así como el especial. Sí, ¿qué llegaron a hacerte a ti? A mí me llegaron a hacer espagueti y rollitos de jamón. Uh, pero ¿qué no querías comer? Sí. No me acuerdo. Mm. <ríe> en, nuestra, um, en mi casa hacían mucho, y ya hacen todavía, digo, a... Uh, mi abuela uh -huh. hacía ravioles, pero los hacía agridulces. Digo, sé que no estuvo fuerte, ¿no? No te fascina. Pero acá los ravioles los hacían agridulces, pero aparte les ponían queso este... Desde el craft, ¿cómo se llama? Queso... Del que tiene hoyitos? Mm, no, del que viene así que echamos una vez en unos macarrones con queso. El parmesano. Parmesano, sí. Eh, en queso El queso parmesano y se tenía que dorar, entonces ya dorado le ponían otra capa de salsa de la agridulce uh -huh. y más <coughs> y más queso parmesano, entonces quedaba muy bueno, quedaba muy rico, lastimosamente eh, cuando muere mi abuela eh, esa receta sí la saben mis tías, sí la sabe mi mamá, la sé yo, pero a ninguno de nosotros nos ha podido salir igual. Y siempre es como que todos los años lo intentas este y nunca sale, nunca nos va a salir igual. Eh, se perdió ese sabor en el multiverso, jamás habrá quien lo pueda igualar. Sin embargo, pues ahí estamos todos los años haciendo ravioles y espagueti, o espagueti. Sí, yo creo que eso también, ¿no? Porque, o sea, en... En mi caso igual la comida es así como que una de las cosas que también te hacen amar la navidad La comida, Porque sí. sabes que el, ese día van a hacer lo que generalmente en todo el año no se hace Ah, sí, sí, sí No Entonces también es así como, oh, yo quiero que llegue navidad para comer Que okay. otra tradición mexicana es no comer en todo el día Ah, sí, ¿Por qué hacen eso, ¿no? Siempre me da hambre en la tarde y todos estamos así con ya tengo hambre, ya tengo hambre, ya tengo hambre. Es que esa es la regla del buffet. ¿No conoces la regla del buffet? Ay, es que tu regla en el buffet es muy dura. Bueno, para los que no conozcan la regla del buffet, ahí les va. La regla del buffet es una regla que se perfeccionó a partir de que cada cumpleaños en esta familia vamos a un buffet. Ya sea spoiler de un, algo que va a salir el próximo año, un buffet de mariscos, un, este, un buffet de comida china, de sushi... Incluso en el... ¿Cómo se llama? El que tiene comida de todo tipo. El Cirlón. El Cirlón, ah, Cirlón. me fascina el ese lugar. Cirl el Cirlón. Entonces, la regla del buffet dice o decía, hasta que mi mamá se hizo diabética... Que este. No se desayunaba, no se comía para llegar al buffet. Porque el buffet por lo general era a las 3, 4, 5 de la tarde. <coughs> en el caso del cirlón, a las 5 de la tarde, ¿no? Porque a las 6 empieza. No, a las 6 en el cirlón, porque tenían una promoción. Hey. Entonces, la regla del buffet dice eso. Y eso. Sin querer se aplica también en Navidad, en Navidad también se toda la tarde se está preparando o se están afinando detalles y no se come hasta las 12 de la noche. ¿Por qué hacen eso? Insisto, en mi familia la verdad no, nunca lo respetamos porque generalmente siempre nos hambre. ¿Son desesperados que. Sí, aparte tengo una tía que siempre piensa en eso y nos lleva como comida para post-cedar. No, o sea, de, de... Por ejemplo, el año pasado nos llevó tostaditas de atún y de tinga. Ah, qué bueno que me recuerdas. O una. sea, como que nos lleva algo muy levecito, como para que se nos pase... No, acá... Una. Bueno, en mi familia le dicen como para distraer a la... A la lombriz. A la lombriz. <risa> y ya, de ahí hasta la cena. Acá en mi familia, un año hicieron algo así... Se hizo pavo Entonces el relleno del pavo era como picadillo uh -huh. Pero ese que hacen dulce Que tiene este, Pasitas, pasitas y manzana, no Ajá, no sé que tiene manzana. todo eso No, sin manzana O sea, así ¿No? no me acuerdo Según yo sí se llama manzana El chiste es que nos llevaron Ese año nos llevaron una torta de relleno de pavo Y así de cómansela y disfrútenla Porque es lo único que van a comer de aquí hasta las 12, eh eso y tu vaso de Coca-Cola <risa> Otra cosa que disfruto también De la Navidad siendo un adulto Son las salidas con los amigos Hay que admitirlo eh, Tal vez muchos dicen Ay no es que estar saliendo, estar emborrachándose No, yo sé que es malo emborracharse Es malo incluso Firmar contratos estando borracho Es malo <risa> Pero nunca falta es el es que gravísimo. Quiere. Es gravísimo Así que no lo hagan pero el salir con los amigos, o sea, se vuelve una, una especie de tradición bonita eh, Una especie de cena navideña que tienes con ellos Ir a algún lugar, algún, pues, pues alguna, algún restaurante, tomar un poco Se vuelve también padre, ¿no? Digo, las personas que a lo mejor se sienten o se consideran solitarias Son las primeras en decirte, vamos a mi casa en navidad y, O vamos a cenar en navidad entonces, no es tan malo, um, digo, depende de cómo veas el vaso, porque digo, yo tengo muy poca familia, yo no me considero este que diga como los Madrigal, los de Encanto, que tienen un montón de familia, ah, que, sí. que tal, tal, no, o sea, yo tengo poca familia y, Ay, sí tengo mucha. y se me ha ido pues perdiendo con los años, ¿no? Ay, eso es muy triste. <risa> Tu cara de ¡oh! Sí. A me siento mal por presumir. Oye, a mí también se sí me han ido, ¿eh? Sí, a todos. Yo creo que más estos años como que se han ido muchos. Uh -huh. Pero también llegan otros, ¿no? Porque digo, se fueron familia, pero conociste más familia. O sea, gente del trabajo, amigos, <risa> que se vuelven tu familia, ¿no? Porque igual... Eh, ya lo decíamos la otra vez ya empezó la temporada de pasar frío en casa de Paco Ay, <risa> y si nos estás viendo Paquito un saludo vamos a estar yendo a tu casa y si va a van a te cama lleven un suéter muy muy grueso por acabas favor acabas de decir dónde vive Paco en serio qué es muy grande es exacto es muy grande es muy grande sí o sea, no es como que es crema su casa <risa> aparte tiene dos pitbulles ¿no? <risa> ya ¿Qué? Deja de describirse <risa> No pasa nada, hombre Es como si dijeras, no, es que en la casa de Paco Hay este, doble conexión de internet Laptops y consolas ¡Sush! Ah, ¿verdad? Yo no. no dije eso, yo dije que tiene dos pitbulls enormes Sí, pero los pitbull son fáciles de robar uh, Sí Sí, claro, claro. ¿Sí? No, sí Si los duerme, sí No creo que se duerman tan fácil. Ah, claro que sí, pues no son osos. Bueno, a ver, continuamos. Las navidades de los niños siempre son eternas, porque no sabes exactamente en qué día vives como niño, o al menos en mi caso como niño disperso. Porque los días pasaban, ¿no? Pasaban y pasaban y pasaban. Y este inter... Eh, entre el 25 de noviembre y el 24 de diciembre Era eterno, o sea eran 3, 4 semanas de ya que empiece la navidad Ya que empiece la navidad Y cuando menos te dabas cuenta ya empezaba la navidad ¿Sí? Una cosa que sí extraño es las vacaciones navideñas Yo no tengo de esas No, yo tampoco, ya no tenemos de esas Pero cuando estudiábamos sí. en, el, en la primaria era, era mágico porque ah, hablas de cuando en la primaria te daban tus vacaciones. Exacto. Oh, ya, ya. Sí, porque ah, ahorita sí las tenía. Ahorita de ley tienes el 26 de diciembre y el primero de enero. ¿26, ah, sí? Es 26 de diciembre y primero de enero. Uh -huh. Pero ¿26? al otro día ¿No? ¿el 25? No, no sé. Sí. 25, sí. Bueno, 25 de diciembre, ¿no? Y si estabas en tu casa y te trataban como ser humano, el 25 de diciembre, el 26. Otra vez si vas a ser tratado como basura en tu trabajo. Y también el 2 de enero. Entonces lo recientes más. Yo ¿no? me acuerdo que yo tenía un conocido que cumpleaños años el 26 o el 27. Yo tengo un, so un sobrino, eh. Ay, un toco madera. Un primo. <risa> un primo que. Aquí. Ah, sí, no, toco madera. <risa> Yo Yo tengo un primo que nació el 24 de diciembre En la noche Pero el de él está más cool Porque es 24, 25 uh -huh. El de mi compañero estaba Pues medio gacho Porque dice O sea, pues ya todo el mundo llegaba crudo a mi cumpleaños Pues sí, porque O se les olvidaba por la cruda Porque pues era después Ah, oh, sí, no, y sabes también eh, la, la persona que nace el 24 de diciembre porque mi prima nace el 25 O oh, el 30 de abril Ups. Prepárate para recibir Este, pocos obsequios Y muchas disculpas El 30 de diciembre, ¿por sí. qué? No, el 30 de abril ¿De abril? ¿Por qué? Ya del niño Y de la niña Pero, pero, pero eso no te hace obligatoriamente recibir regalos No ¿Por qué? No, porque siempre es como que Oh, Es que es navidad, este... No te compro yo para que Santa te traiga. Ahorita de adulto ya la captas, no dices, ah, oh, ah, ah, ah, ah". pero dices, no, en de chico dices, dices, órale, le va todo, o sea, Santa trae aparte, tú tú tienes que dar un regalo. De ahorita ya lo entiendes, no, Y ese es el meme de Husky, el que está así. Pero de chiquito es así como que que también es un poquito triste, no te creas, porque eh, no puedes. Tu cumpleaños, que debería de ser una gran fiesta, pasa a segundo término por el cumpleaños de otro niño judío. Sí, <risa> de hecho. Y es, entonces, entonces dices: No, no tengo que comp compartir mi cumpleaños con Jesús. Oye, sí. Si y no todos, en eso. todo el mundo. Pues como la, los niños del 15 de septiembre, ¿no? ...que son nombrados del grito... ...ah, sí... sí, sí y, ...no, y esos son los más ...no te ha pasado ¿no? así que ...ay, ay, diste el grito, literal... ...te burlan, se burlan, ¿no? porque ...ay, dio el grito literal... El, ...el grito de posparto... ...ey... ...pero no, es, es una cosa horrible para... ...siento pena por todos los pobres... ...ay, ah, también... ...o sea, como niño... Tú quieres tener un cumpleaños en. Quieres tener tu cumpleaños en la escuela. O sea, porque era padre festejar el cumpleaños en la escuela. Ay, yo era rara. ¿A ti nunca te gustó? No. Pero pues me de... mal. Pero tú eres de septiembre, tú no tienes, tú no celebras tu cumpleaños en. Ah, ¿sí? ¿Juno julio, agosto. Sí. No es cierto, porque entramos en. Entrábamos siempre en junio Julio y en Agosto, septiembre, septiembre Pero el 28 de septiembre prácticamente No estábamos en clases Claro que sí Bueno, el chiste es que a ti no te gustaba Bueno, pero lo triste es que A los niños que sí les gustaba Y que sus cumpleaños siempre caían en vacaciones Ah, pobres niños <risa> Es culpa de sus papás Es culpa de tus papás por este Por no planear bien tu nacimiento Sí, y es que Ay, yo creo que también ese es un aspecto importantísimo de ser padre, ¿no? Ese y qué nombre le vas a poner a tu hijo. Uy, no. O sea, lo del nombre tiene... Te juro, te lo juro, este, lo pienso ahorita. Y con todo lo, con todo respeto, pero las personas que se llaman Eh. Ajá. Con las personas que se llaman Mitlatecutli, Quetzalcóatl, todos esos nombres de folclore mexicano... Digo, estoy muy orgulloso de que tu, pa, tus papás hayan dicho que este, te llames así y que tu nombre sea imposible de escribir, pero tus papás no están pensando en que en el momento en el que tú seas adulto vas a sufrir como no tienes una idea. Todos tus papeles van a ser una bronca. Todos van a estar mal escritos Todos van a estar mal escritos Puedes incluso terminar en la cárcel por escribir mal tu nombre Van a decir <risa> que estás evadiendo <risa> impuestos Que no quiere Que estás cometiendo fraude Porque dicen, bueno, aquí porque se llama mi Y aquí le pusieron patlecutli putlitucli <risa> ¿Por qué? Pues porque esta persona No sabe escribir el nombre Y les da vergüenza Yo creo que vergüenza es Escribir mal el nombre Que la persona se dé cuenta te vea que escribiste mal su nombre y tú todavía te sonríes como que. <risa> en vez de decirle, porque yo sí lo he dicho, cuando me encuentro a alguien con un nombre imposible. Digamos, ya no en mayas, sino esos que. Porque ahora traen mucho. No sé si tiene que ver algo con el Mundial de Qatar. Pero son nombres este. hindús. El Yosafat El. Eh, nos tratamos y dices, a ver, a ver, a ver, ¿cómo se escribe tu nombre, niño? Y el niño tampoco sabe cómo se escribe, porque la mamá tampoco sabe cómo se escribe. zafat con G de gato, Yosafat con Y, Yosafat con J, doble F, doble T. Entonces dices, por favor, pon, ponle un nombre, este ¿qué tiene de malo llamarse Juan? A menos, de que no seas, a menos de que no vayas a ser un mecánico, este, ¿qué tiene de malo llamarse Juan? Tan fácil y tan sencillo que es llamarse Juan. Te lo digo por experiencia, porque yo sufro mucho con mis nombres. O sea, yo soy una persona... De, ¿Y cómo te llamas? Y yo no, Me llamo así. Ah, este, Y la gente más floja así es de... Puedes escribirlo tú. Y ya los que son... Dice, yo lo escribo, no importa. Y yo digo, ah, es que no se escribe así, cuando son documentos oficiales. Siempre voy a regresar y oiga es que este documento está mal, ah sí de 15 a 20 días se lo tengo, y dice, ay pero lo necesito mañana, sí pero es que si lo llevas así te van a meter al bote, Y, dice, oh. y dice, gracias mamá y papá, gracias por querer demostrarles a todos en el mundo que hablan italiano, y la, única, <risa> la única palabra que conocen es mi nombre, pero bueno. Pero como siempre, nos estamos yendo un poquito por las ramas Sí, es lo que estoy viendo Ya estamos llegando <risa> a nombres Ya vamos a llegar a navidades Pero ¿Eh? es muy bonita la navidad Por eso yo te digo que una de las cosas que también me gustan de la navidad Es adornar Adornar, sí Poner las seriecitas. Poner ¿Tu mamá la... nunca te pegó adornando? ¿Eh? Ajá, a mí sí me llegaron a pegar No Por romper un adorno? Santo Cristo. Es que, o sea ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe qué fue? He escuchado bien raro ¿Ah? Y eso creo que lo estamos hablando Estábamos hablando de Navidad, ¿qué pasó ahí? No, no sé, el espíritu del Halloween dice Ya me voy, ya me voy Pero bueno, a mí sí me llegaron a pegar Porque Teníamos un adorno Ah, no, una serie O sea, cuando... ¿Se rompiste una serie? Sí, pues es que estaba hecha nudo Entonces yo la intenté desanudar La anudé más Y se rompió Lo peor es que cuando la conectas Ya no prende Pues obvio O sea, las luces de antes, digo, la juventud de hoy Ya no sabe lo que es eso Porque ya todas las lucecitas ya son luces LED ya son leds, ya son este... Cuadritos así de estaban chiquitas, chiquitas, chiquitas Que si se apaga una, este... No se nota, porque las demás brillan Pero en aquellos años, si rompías un foco de ley Las otras ya no prendían, se fregaba la... La serie Y ya no podían usarla, entonces era así como que Ya después empezaron a ponerles focos intercambiables, ¿no? Ah, Pero, sí pero incluso hasta cambiarle el foquito Si no lo ponías bien Se reventaba el foquito por dentro O oh, no, es... man, tampoco prendía Oye, ajá tampoco prendía de plano Y era así como que ah, ah, ah, ah, ah, ah. Sí y mi, y mi mamá, ¿por qué no prende? Yo, este, no sé Así <risa> de prende, por favor, prende, prende, prende Por favor ¿Y era nueva? Sí no, y aparte era carísimo en aquello entonces. Ahorita ya no sé en cuánto esté una ay, ni idea, la verdad. Pero yo recuerdo que había unas de 35 pesos. Ajá, quedan las sencillas. Pero aparte hay otras más baratas que son las que las que se queman. Algo algo irónico de la Navidad es que es cuando más este más incendios hay. Ay. O sea todos tenemos una historia o todos tenemos un vecino que dejó conectado su árbol y se prendió y se murió. ¿El árbol o el vecino? Eh, ¿Qué? <risa> pues este. Pues el... a veces ponen árbol natural Ah sí, debates. Yo nunca en mi vida he puesto un árbol natural. Una vez puse yo uno y, y se te siento? seré sincero no me gustó. ¿Por qué? Yo no he tenido esa experiencia. Es que si lo piensas bien. Okay. Eh, más bien, si lo sobrepiensas. Porque no es pensarlo bien, es sobrepensarlo. Tienes el. Tienes una planta moribunda en tu casa. Ay, qué feo se escucha eso. Dos meses. Porque, o sea, ya ni siquiera. Hay unos que puedes regar. Eh, esos que puedes regar y regresar a la naturaleza está bien. Pero hay otros tantos que literal no puedes. O sea, están clavados a una base de madera y pues ahí lo adornas, ¿no? Pero se seca y ya que se secó, pues no tienes de otra más que tirarlo y tienes que tirarlo porque desgraciadamente este no se puede reciclar se convierte en lápices mm. pero pues también es así como que áchale este te deprimes porque dices dos meses estuvo ese árbol aquí brindando este porque incluso hasta huelen rico o se huelen a pino sí. y sí pero al final eh, ya lo ves así todo. todo. Oh. Y entonces este pues, te pones triste, ¿no? Porque dices, bueno, tan siquiera pues van a ser lápices, ¿no? Para niños, para personas. Pero cuando te pones a pensar que usan los lápices para otras cosas, te deprimes todavía más, ¿no? <risa> No sé por dónde van. Las películas navideñas, a ver, las películas navideñas que pasaban cuando estabas en ese famoso, en ese precioso puente de Navidad de niño. Películas como El extraño mundo de Jack, ¿recuerdas? Mi favorita. Recuerda eh, Mi pobre angelito, la 1 y la 2. que eh, en otras partes del mundo se llama Solo en casa... En serio, ¿En serio? <risa> Sí, Aquí porque aquí le pusimos mi pobre angelito Porque pues ese día hacía calor Y los traíamos así Entonces dijimos mi pobre angelito Pero pues en Estados Unidos es home alone eh, ah. En otras partes del mundo Es solo en casa Este Esas Hay una película extrañísima No sé si te acuerdas tú Que aquí le pusimos Juanito Escarcha. Que es la película de un papá que se muere en navidad, o sea se muere el papá y se mete en el cuerpo de un Juanito Escarcha de una este, de un muñeco de nieve no bueno el chiste es que la película es súper deprimente porque al final el papá tiene pues con el puro nombre tienen <risas> Juanito Escarcha pues es que bueno el chiste es que al final el papá pues como está muerto uh -huh. tiene que descansar entonces se muere, se sigue muerto en víspera de navidad y se va y es así como que, ah, Chale, qué triste, ¿no? Qué feo. Muy deprimente. Otra película, ah, el Regalo Prometido. A lo mejor no la viste tú, pero la de... No <risa> bueno... No, aquí no me suena. Aquí se llama Regalo Prometido, pero en Estados Unidos se llama este... Ay, ¿cómo? Eh, cascabeleo, todo el cascabeleando todo el camino, o... No me acuerdo. El chiste sí. es la película de Turboman. del muñeco un muñeco que buscan en Navidad, ¿no? Que también no puede faltar. También están las, este, por algún extraño motivo pasan eh, Balto uno, dos, 3, ah, sí. Es como que la gente en las televisoras dice, bueno, son perros navideños, ¿no? Los uh -huh. lobos, hace frío. Pásenlos los. También la de, la de los perritos esos, ¿cómo se llaman? Los bodies. Ah, los bodies navideños. Ajá. Ese es un cáncer para las películas. ¿Por qué? Porque hay Se hay... ven tan tiernos y creo que sale un husky. Los bodies son como Barbies. Ah, todas las películas los bodys. Son... Es que están los bodies en Halloween. Los ah, bodies van sí. al espacio. Los bodies van al fisco. Los bodies. <risa> van al fisco. Los bodies ponen un negocio. Este. Los bodies entran en conflicto. Los bodies dejan Disney. Los bodies es. <risa> ¿De gran Disney? Ajá, los, bo los, bodies, <risa> los bodies anexados, cosas así. ¡Oye! <risa> ¿Qué dices? ¡Oh my god! Oh. la que, que me gusta, es la del espacio. Dice, o sea. Sale un perro ruso. ¿Qué, qué onda con eso, no? Digo, la verdad es muy, muy triste lo que en realidad pasó. Pero bueno... ¿Cómo que...? No, a ellos no les pasó nada. Ah, bueno, a menos ellos. mal. Eh, otra cosa... Eh... No los vi... villancicos. Los villancicos. ¿Te gustan los villancicos? A mí sí. Uh, a mí... ¿No te gustan los villancicos? Sí me gustan, pero ciertos villancicos. ¿Como cuál? Mmm, buen ejemplo, buena pregunta. Hay unos villancicos como los de... Un poquito, digo que ahorita, o sea, te spoilean la, la vida, ¿no? Hay una canción que se llama Vía Santa Claus besando a mi mamá. Ajá, ¿en serio? Y, y dices, oh Dios mío, a, a, todo empieza a tener sentido. Santo Dios, mi papá trabajaba de Santa. Vaya. Por eso no lo veo. Por eso se iba. Porque pues es Santa Claus mi papá ¿Qué hice? No, oh, el mío sí era Santa Claus uh -huh. <risa> Otra cosa, son los milagros navideños ¿Te llegó a ocurrir alguno a ti? ¿Cómo son los milagros navideños? Cosas que ocurren en Navidad que dice Santo Dios No sé A mí me ocurrió uno eh, Híjole eh, Se me hace una faltísima de respeto No recordar el nombre de esta persona Pero es un tío mío Uh -huh. que vive en Toluca, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa Navidad, eh, digamos que las cosas no estaban muy bien en casa, entonces ni Santa ni los reyes iban a llegar. Uh -huh. Ajá, porque o sea, estábamos mal, o sea, acababa okay. de ocurrir eh, cierta cosa con cierto señor de sangre caliente, este, perdón, de tierra caliente. <risa> Ajá, Ajá. Ajá. Acaba de ocurrir eso. Entonces, pues no, Santa no iba a llegar porque no pusimos árbol. Eh, bueno, cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues ya era un 24 de diciembre en la noche. Eh, me acuerdo que fue esa ocasión, pues este, casi, casi nos sentaron. Para darnos la charla No la charla este, Reproductiva Sino la charla navideña Cuando ya estás muy grande O cuando ya no pueden oh, Entonces sí nos sientan charlarlas. Así casi casi nos sientan Y nos van a decir cuando reciben una llamada Cierto tío eh, De eso? Toluca agarró y, y dijo No se pueden quedar sin navidad Tómala Ay, qué padre. Ajá, y gracias a, a ese tío, pues tuvimos Navidad, o sea, comida, obsequios, no fueron san navideños, pero fueron obsequios de su parte. Entonces, eh, fue un milagro navideño, o sea, fue un milagro más que nada porque, este, pues no iba a haber nada, literal no iba a haber nada, nada más iba a ser como que, <coughs> como que este... Tomen su aguinaldo, chavos, un chocolate y un chocolate y nos vemos el próximo año, ¿no? Y pues pasó, hace o sea, se, gracias a él tuvimos una muy buena, una muy buena Navidad, fue un milagro. Un milagro es lo Navidad. bueno de tener tíos. Uh -huh. También me, no, eh, bueno, en general, bueno como yo tengo varios tíos, pues como que todos me me ponían una partecita y, y que, oh. se sentía bien bonito. Lo que nos lleva al siguiente y último punto Porque mira, Santos Dios, llevamos 45 minutos oh, Santo El siguiente y último punto es Cuando eres niño eh, Recibir cosas de, los, de quien tú quieras ¿no? Santa, los reyes, tus tíos, tus papás Es padre, ¿no? Sí Pero llega un momento en el que tú ya puedes regalarle a esas personas Así es. O sea, a tus, a tus padres, a tus hermanos que de pronto se esfuerzan y pues tú dices, ah, bueno, pues ¿sabes que Ahí te va, ¿no? Entonces, ver la cara de las personas cuando obsequias algo uh -huh. es padre, ¿no? Te llenas como que de cierta vibra, aunque dices tú que yo no soy expresivo <risa> a la hora de recibir cosas. No, siempre <risa> que le doy la hace... O sea, me esfuerzo, señores Yo me esfuerzo para que ah, ah, ah. No. O sea, es que tú lo que quieres es que me ponga a llorar y... Sí y Es que no pues, oye. Eso, ah, eso... Un brinquito Bueno, pues un, un gritito Así, no sé No, enséñanos Así <risa> Bueno, para las personas que escucharon <risa> Para las personas que, es que están escuchando Porque no están viendo ¿Qué bueno. hiciste? ¿Qué hiciste? A ver cuéntale Digamos que une sus manitas Y solo se mueve de un lado a, Al otro Y, y, y sonríe pues ¿Qué quieres? Fue un niño abandonado Estoy acostumbrado Yo a... Yo también fui una niña abandonada Y estoy, todo estoy, me funciona Estoy acostumbrado a guardar mis emociones para no espantar A mi mamá Ajá Ajá Lo que estás ganando es que en la próxima vez Te des solo un chocolate eso me va a dar mucho gusto. <risa> Ay señores, creo que voy a dormir me, en el Me voy a enojar si le doy un chocolate en ese. ¡Oh, muchas gracias. Oy, oye, la, oye. Esforzándome ey. tanto otros años para que con un chocolate me hiciera no feliz. Ey, ey, ey, ey, pero tiene que ser, o sea, si quieres que ocurra, tiene que ser un chocolate en forma de bar. Conozco a alguien. <risa> no, no. <risa> No quiero recibir chocolates en Navidad, no me gusta Ah, el señor se empalaga con el chocolate Calcetas ¿Quieres un calcetito? No, ¿has recibido calcetas en Navidad? Sí ¿Cuál es el peor? Ya estamos en edad de hablar ¿Cuál es el peor regalo que has recibido? En la historia de siempre que digas Uy ¿El peor regalo? Ajá no sé Probablemente ropa Ajá, exacto odio. Probablemente ropa o porque no fuera así como de mi encanto o porque no me quedara Yo odio recibir ropa Es que recuerdo que tal vez, tal vez hubo algo que no me quedó Pero es que exacto Cuando lo compran en el cuando muchas veces eh, la misma familia te regala ropa y no te queda... Te ves más chiquito de lo que eres. Ajá, te baja la autoestima. O te ves más grande. Porque te dicen, ay Dios mío, es que te ve muy delgado. Y yo, sí, pero ya cuántas veces, ya vemos cuántas roscas de reyes. Sí, o también cuando Santa o los reyes te dan... Tú, tú llegaste a conocer gente que recibía... Que recibía regalos del niño Dios... No. Yo sí. O sea... Parece ser que no estuve en un lugar tan privilegiado. No, no, o sea... Esa es la peor parte. O sea, el niño Dios regala puras porquerías. ¿Por qué? Pues regala ropa. Sí, ahí sí tengo que reconocer que mi mamá... Bueno, eso decimos de niños, porque de niños esperas juguetes y cosas así. Pero ahorita no te quedas mal. Un poquito de ropa. No. No, no, yo quiero seguir recibiendo cosas Ah, bueno Yo también. sí, eso de recibir calcetas es como que Mi lado más este, adulto las agradece, ¿no? Porque ya no tengo, o sea, ya, ya son este... escasas No, ya están agujeradas ¿verdad? Ya aparecen de esas este, cosas que iban en los brazos así, ¿no? Ya están todas agujeradas Y dices, órale, calcetas Ya no tengo que gastar en calcetas uh -huh. Pero Millón Niños dice... Yo quería recibir tal cosa. Yo quería recibir X cosa. Entonces Ya por eso yo sí, yo sí soy de regalar cosas. Yo no soy de dar ropa. No me gusta. Pero a okay, ver. Son 50 minutos ya. Entonces. Conclusión. Conclusión. ¿Cómo te gusta festejar más la Navidad? ¿Como niño o como adulto? A veces me gustaría ser niña. Pero... A veces también me gusta ser adulto. Porque, pues no sé. Me gusta... Me gusta eso de, de lucirme con mi familia. Así como de, les hice esto. Coman. <risa> sí, porque, o sea, es que de hecho yo y mi hermana siempre hemos sido como... Eh, en, en mi casa luego si sí nos, nos aplicaban la de... Por ejemplo, hubo un año... Que comimos, no me acuerdo exactamente qué comimos, pero el chiste es que nadie sabía con qué acompañarlo. Y a mí y a mi hermana se nos ocurrió la grandiosa idea de acompañarlo con puré estilo KFC. Uh. Y entonces nos dijeron, pues rífenselo. ¿Lo porque hicieron? nadie lo sabe hacer, ¿no? <risa> y entonces lo hicimos y todos fueron. ¡Ah! Las Buenísimo. niñas, las niñas saben cocinar, ¿no? Entonces como que ese ha sido como eh, Me gusta Porque me gusta hacer equipo Con mi hermana para cocinar Entonces siento que es una de las cosas Que disfruto hacer como adulto Que me llenan y Me gusta okay. Y como niño pues Tragar y comer ¿Con cuál te quedas entonces? No sé oh. pues <risa> Yo creo que como adulto Como adulto sí yo también Sí, porque pues es que de niño también no disfrutas mucho, pero se te olvida No, aparte de niño vives tan deprisa que se pasa rapidísimo Sí, o sea, o sea como ¿sabes? que no disfrutas las cosas ¿sabes? De niño sí. estás como de, ah, ya quiero que sea día de la independencia, ya es día de la independencia Ah, ya quiero que sea navidad, y ya es navidad <risa> Y ya pasan los años, ¿no? Y ahorita como adulto es, ya por favor, que pasen más lentos los años Sí, sí, es bien raro eso cuando normalmente se te hacía muy largo un año y te vas dando cuenta que te vas haciendo adulto precisamente porque empiezas a decir ¡Ah, chis! Este año se pasó muy rápido. Ajá, ah, pues yo, según... Yo era enero hace dos meses. Sí, y lo empiezas a sentir así como de... ¿Sí pasamos todos los meses? O sea, sí, no, se lo saltaron. Se lo... <risa> es que se siente bien raro, o sea, hay un momento de... De, de tus 12 años en adelante, en el que ya empiezas a sentir como el año si, ya cuando uno ya cuenta, cuando ya... es así con... oh, andale, ya, ya tienes 26 años sí. <risa> bueno 25 disculparas. Oh. pero bueno, tienes la imagen que vimos hace rato, no? ¿Ah? la que te pedí hace rato la del correo, ah, sí, sí, búscala sí. <risa> <risa> Pues hemos llegado al final de otro episodio más de amigos y parejas eh, en, vi en vivo desde mi mesita. ¿Desde tu mesita? Muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo en el canal de YouTube Los Cuentos de Fab. No olviden suscribirse y compartir. Sigamos haciendo crecer esta, esta comunidad. Esta comunidad que está creciendo tanto en YouTube, en TikTok y en Spotify. De hecho, eh, con mucho orgullo Nos pasaron Un este Me llegó un correo electrónico Me llegó un correo electrónico En el cual nos Este, por parte de Podstatus.com eh, En el cual pues Te ponen ciertas Este, pues qué que, que tan bien va la proyección ¿No? En, alrededor del mundo, entonces pues Aquí les compartimos en Nigeria somos la posición número 11 en la categoría de comedia en la categoría de ficción igual en Nigeria somos el podcast número 73 y en México somos el número 170 nada mal para un podcast de eh, pues, poca gente que nos escucha aquí en México no pero en Nigeria es eh, pues yo creo que si vamos a Nigeria sí andamos parando el tráfico, ¿no? Tal vez, tal vez. Somos el número 11, el podcast número 11 más escuchado en Nigeria. Me es sorprendente. Es extraño, esto de la, del internet funciona quién sabe cómo, porque sí. pues aquí nadie nos pela y allá pues tal vez <risa> nos pelen un poquito sí, más. Sí, de hecho es bien raro. Entonces vamos a ir a Nigeria el próximo año yo creo que sí, pero bueno, a todos eh, alrededor del mundo, México, Brasil, que es donde más nos escuchan, Estados Unidos también nos escuchan un poquito, eh, gracias a todos, gracias a todas las personas que están aquí, que de pronto han visto como que le hemos bajado un poco, porque nos está costando este poner un horario fijo, eh, pero pues yo creo que vamos a seguir produciendo, claro, eh, no sé, ahí pónganlo en, en los comentarios Si quieren tener a, a Lore en Proyecto Inframundo Y aparte tengamos esto O sea que sea como que de vez en cuando vaya a Proyecto Inframundo Pero aquí siga O nada más nos quedamos con Proyecto Inframundo juntos Y este programa pues se tome un descanso Entonces pueden ponerlo en los comentarios Tú, tú ya tienes tu opinión, ¿verdad? ¿Yo? ¿Tú? Yo sé sí. ¿Cuál es tu opinión? A ver. Yo, yo digo que me dejen en Proyecto Inframundo ¿Y este? ¿Desaparezca o que sí No, pues no, no que desaparezca, pero... No sé... Pero a ver qué dice la gente. Muchísimas gracias por haber llegado. Ustedes comenten ¿qué, qué quieren que les diga. A ver qué pasa, ¿no? Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Cielo, como siempre, es un honor estar grabando contigo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Sus... gracias. Suscríbanse y comenten. Gracias. Esto fue... Uh, amigos y parejas, <risa> <risa> nos escuchamos la próxima semana.